Del 2011 al 2021 se registraron 8.877 homicidios en el estado de Puebla, siendo los años más violentos 2018 y 2019, cuando en promedio murieron de forma violenta entre 3 y 4 poblanos al día. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía Los años más tranquilos fueron el 2011 Con 437 casos Así como el 2012 con 465 No obstante, en dicho periodo de forma aproximada Mataron entre una y dos personas por día En el país se registraron 319.397 homicidios Del 2011 al 2021 Los años más complicados fueron 2020 con 36.777 reportes, 2018 con 36.685 y 2019 con 36.661 casos.